Buenas noches, les damos una cálida bienvenida a la Galería Virtual de la Promoción 2022, que hemos venido trabajando desde las áreas de artes escénicas, plásticas y musicales. Desde el área artística hemos venido trabajando obras desde la antigua Grecia hasta la contemporaneidad. Del área musical hemos hecho nuestras propias composiciones para acompañar nuestras obras. Y finalmente, desde las artes escénicas, hemos hecho nuestros propios montajes y hemos usado nuestra expresión corporal. Estamos encantados de tenerlos aquí con nosotros. Esperamos que puedan disfrutar de nuestra galería virtual.